Es un Hay un nuevo video que lo vamos a poner ahora Pero... Que creo que es revelador Y de alguna manera compromete mm. A Gustavo Sofovich, porque vamos a ver en este video, que era? es el video de la sí. cámara del pasillo, el famoso pasillo donde Cuccini denuncia que fue atacado por Gustavo Sofovich. Pará, Gustavo igual lo reconoció ayer, sí, dijo sí. yo sí, es verdad, lo agarré sí, verdad. y lo hubiera quedado trompado. Como, pero no consecuencia, lo hice, lo hice. Ah. Como consecuencia de lo que Gustavo dice, este, le fue agredido verbalmente por ¿Qué No, está bien, Increíble. pero cambian. ¿Qué pliegue. A mí lo que, lo que me Igual encontró... es una cámara de seguridad, hay sí, que ahí, decirlo. Igual perdón. La Ah. A mí lo que me mostró Carlos cambia por completo lo que ayer. ¿Por qué contó no Gustavo. lo vemos, o no? Por por querés, querido, ¿Querés ampliar algo más? No, sí, lo que pasa es, a ver, puedo ampliar en el sentido de que Cusino en ese sentido dijo la verdad, que él estaba caminando, que sintió los gritos y que venía y que alguien lo atacó por la espalda. Ahí lo estamos ver, ahí viendo. Sí. Ahí vemos a Gustavo, es que se acerca, lo toma de atrás de una lluvia. Sí. Ahí es Cuchini donde lo toma dice, el cuello. Me hizo una doble Nelson, bueno, yo no sé de Catch, pero me parece que lo, lo, lo, lo ahorca, sí. eh, lo ahorca y empieza a tironear con las cadenas, que es lo que le provoca a Cugini. Esa lastimadura que tiene en el cuello, dicho sea de paso, en el día de hoy o, o tal vez mañana, se va a someter a, a una pericia en el cuerpo médico forense Por para demostrar la De terida. paso que se haga la psiquiátrica, ¿no? No, bueno, y está... Digo, para que no especulemos con que lo sí. hizo a propósito, no, decimos no está bien, no lo hizo a propósito. Pero perdón, ¿no está no. desbordado el señor Cucini Sí, parecía. Ah, ¿No, no, digo, que lo, diga la, que lo diga la... Yo estoy viendo en el video estroso. lo mismo que Gustavo reconoció sí. ayer. el dice... hijo oh, sí, lo agarré. No, no, Ahí en el video no se no, escucha, que le pudo haber Pero ¿Sí lo vos, reconoció. No, no, no. El, cuando hablamos acá, una sí. cosa es que vos, alguien te grite algo y vos de frente, sí. cuando estás cansado, de frente te defiendas y otra cosa es ir a agarrarlo por la espalda. Para mí cambia completamente Igual el es asunto. Violencia. Claramente no, le pesó la